Miembros del DICRIN acompañados del Ministerio Público realizaron allanamiento en la urbanización Caperuza, segunda etapa aquí en San Francisco de Macorís, donde allí resultaron detenidos la nombrada Ana Iris Rodríguez, alia La Buchúa, de 33 años, José Rafael Rodríguez, alia Pirulín, de 18 años de edad, y un menor de edad, todos residentes, en la ciudad de Moca, la primera y el segundo, Cuales fueron mencionados, eran activamente buscados por tener en su contra una orden de arresto de la ciudad de Salcedo, donde se les acusa ser parte de los autores de la muerte de Jorgelín, evangelista Tejada González, en un hecho ocurrido en fecha 12 del mes de enero de este mismo año. Momento en que los yocizos se encontraba en el interior de una cafetería de donde les fue sustraído un celular marca iPhone ocho de color blanco, ocupando en dicho allanamiento dos pistolas con sus cargadores, así como también varios celulares, entre ellos el celular del oyóxisto, dos llaveros y el carro marca Toyota Corolla de color blanco. En cuanto a los prevenidos y los ocupados serán puestos a disposición de la justicia. <risa> la muerte de la señora? Yo, yo no sé de eso, me quieren implicar me, pues, por favor, yo no, no. sé de nada. De verdad. Hay, hay dos muertes ahí, está la de la este muchacho. Pero porque yo no sé de, la de, la de, la de la eso, a mí me lo quieren pegar y todo si yo no sabía de nada. Yo no sé de eso. Entonces, ¿Por qué tú crees que te están acusando de eso? Yo no sé nada, yo no sé por qué me están acusando de eso, porque yo no sé de eso.